Hola, este es el quinto vídeo sobre el tema 5, competencia perfecta. En este vídeo vamos a hablar sobre la curva de oferta a corto plazo, pero en este caso la curva de oferta de la industria. Bueno, por lo tanto, la curva de oferta a corto plazo para la industria en su conjunto va a mostrar la cantidad de producción que va a obtener la industria a corto plazo a cada uno de los precios posibles. Es decir, cuánto se va a producir, cuánto se va a ofertar a cada uno de los precios. Por parte de la industria en su conjunto, es decir, de todas las empresas que conforman esta industria. Para ello vamos a considerar un mercado competitivo con tres únicas empresas para simplificar en el gráfico. Aunque debemos de tener en cuenta que si fuera un mercado competitivo, en lugar de tener solamente tres empresas, tendría muchas empresas. Bueno, pues para ver nuestro gráfico, observamos que la primera empresa va a producir a partir del precio 2. ¿Por qué? En ese precio será cuando cubra los costes variables medios, como hemos visto en el vídeo anterior. Y a partir de ese precio, su curva de oferta coincidiría exactamente con la curva de coste marginal para esta empresa y por debajo de ese punto no produciría nada porque no estaría cubriendo sus costes variables medios. La segunda empresa producirá también a partir de este precio, es decir, a partir de ese precio cubriría sus costes variables medios y su curva de oferta coincidiría de nuevo con su curva de coste marginal. Por debajo de ese precio no producirá nada, y como vemos, en el precio 2, la empresa 1 va a producir 2 unidades, mientras que la empresa 2 va a producir hasta 5 unidades. Bueno, ¿qué ocurre con la tercera empresa? La tercera empresa va a poder producir a partir del precio 1, porque a partir de ese precio será cuando cubra sus costes variables medios. Y por debajo de ese precio no va a producir nada porque no cubriría ni siquiera los costes variables. Por lo tanto, al precio 1 va a producir una cantidad de 6 unidades y al precio 2 va a producir una cantidad de 8 unidades. Ahora veamos cuál es la curva de oferta de la industria a corto plazo, que es la que está marcada en color marrón. Bueno, pues la curva de oferta de la industria a corto plazo va a ser la suma horizontal de las curvas de oferta de todas las empresas. Decimos que es la suma horizontal porque lo que sumamos son cantidades, no precios. Los precios vienen dados por el mercado. Por lo tanto, al precio 1 la curva de oferta, es decir, cuánto producirá la industria en su conjunto. Pues si únicamente tenemos en cuenta estas tres empresas, la curva de industria coincidirá con la curva de la primera empresa, que es la única que está produciendo. Por lo tanto, al precio de 1, producirá 6 unidades. Mientras que el precio de dos, de dos al precio de 2, al precio de 2, es decir, producirá, pues deberemos de sumar cuánto produce la empresa 1, cuánto produce la empresa 2 y cuánto produce la empresa 3. Y esa suma será lo que tendremos que producirá la industria en su conjunto, es decir, sumaremos 2 más 5 más 8. 2 más 5 más 8 son 15 unidades, por lo tanto, como vemos, al precio 2, la industria producirá 15 unidades exactamente. Al precio 3, las tres empresas producen, la primera va a producir 4 unidades, la segunda va a producir 7, como vemos, y la última, la tercera empresa, va a producir 10. Por lo tanto, si sumamos eso, obtendremos la oferta de la industria a este nuevo precio, que será 21 unidades en total. Y eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo.